Hay algo que debo pedirte Dime cómo puedo concentrarme sin pensar en nada más Está bien Mata todas tus emociones Es una sana. Comprendo, ese es el secreto